de todas. estamos en un nuevo el yo soy su, ya me conocen, así que empecemos En el video de hoy vamos a estar escuchando un par de temas de Tito17 Persona a la que le hice los dos video lyrics estos, este último no tiene video lyrics Y vamos a, bueno, ver los tres primeros temas que tiene, vamos a verlos a ver si tiene una lista de producción No, así que vamos a escucharlo directamente Decirte que vos todo mío, mi destino. Hey, yo no te dejé de amar, solo acepté que no para ya. Y una diosa no se va a fijar en este chico tonto. Y aquí, yo, yo no te dejé de amar. Solo Ahí lo voy mal yo, que no para allá Y una diosa no se va a fijar. Enfama después de interesar en el plato para esperar un mensaje de tu parte Hice si a la juntada empecé a faltar Porque no podía dejar de amarte. Cada vez que ibas era para sufrir Porque vos te aburrías y yo estaba ahí Me cansé de desear que me ames o que me quieras simplemente la vi me responde ya cortante. Ya para internet, intentar enamorarte. Así es sano. Ahí, ahí está, ahí está medio mal. Pero solo quiero poder olvidarte. De mi cabeza y de mi corazón. No te borré. Cada sentimiento por ti ya lo deseé. Y no sé qué hacer. Tratar de olvidarte. Porque es difícil tratar de enamorarte. De forma que te viste y no te hable. Siempre recado. Eres este uno de mis temas favoritos de, de, de, de este es el nuevo que va a sacar ahora no oh. reemplazarte, no la primera vez que me enamoré Vas que ni de querer Solo te que No te podías tener Este amor que yo siento es un lío Te quiero pero me grabas el listo Yo no te dejé de amar Solo te que no sé parar Una diosa no se va a fijar En este chico todo ahí terminaría el primer tema que ya hace rato, mira, hace dos meses, 7 de junio, casi dos meses no, si, sí, casi dos meses, vamos a escuchar el otro tema, vamos a escuchar malinterprete la situación, eh, acá si sí lo comenté ja. este videoclip también lo hice yo, salió medio mal, ya van a ver el video lyrics malinterprete la situación Está medio transparente la letra Y tarda un montón en... Está todo mal Todo malísimo Pero el tema está buenísimo Con el alcohol no me animé A lo que no pude en 5 años Yo me corrompaba con la mitad, Y agarré tu mano Pero pasó lo que temí Me arregué Y perdí ¿Por qué decirle que la quiero Si ella no me va a amar? Para qué decirle que la amo si se rompe la amistad? Prefiero dejarlo de secreto y aguantar un poco más Porque si la pierdo, ya todo se me va a acabar Mal la situación Perdóname si te besé, si te besé hace tiempo me volví loco Y esta vez no me aguanté, no me aguanté Mal la situación Perdóname lo de la imagen también medio que lo hicimos nosotros Nos como en internet, pero Muy gracioso No me aguante, no me aguante Me contuve y te besé Eso debe ser porque estás hermosa Te mando toda la mierda. Hace mucho que decirte lo que siento, pero tampoco quería cagar lo nuestro. Nuestra mitad, la amistad, felicidad. Ahora creo que no fuera mal. Malinterprete la situación. Perdóname. Hace si que no tiene que si Y después, final. Y esta vez, no me aguante, no me la situación perdóname si te vence si te vence hace tiempo me volví loco y esta vez no me aguante no me y ahí terminaría ah no si sí tiene este si te pasa de final tiene el tema que te recomienda y el canal está ah, bueno es Y viste esto de otro kit Eh, eh Echen la culpa a su, De las biolix malardas Pero bueno, el tema está muy bueno, se los recomiendo Y también acuérdense Quienes que estén viendo este video Que si quieren que reaccione a su tema eh, Nada, me lo dejan acá en los comentarios Y, y vamos a estar reaccionando no, no, no hay ningún tipo de problema Totalmente gratis Este es el último que subió Acá yo no hice nada, de hecho no, no tiene letra. Creo. ¿Cómo hacía ese título? Uh, <ríe> si tenemos un poco de letra. <música> verdad quería afirmar que sí aunque era mentira ahora dime porquería no, por cambia y alejarte de mi vista no, hasta no, hasta bien, hasta cambié por vos Ay, pero para mal para <risa> me llevar por la corriente y me llevó al más cambié por vos pero para mal me concentré más con en complacerte que nada más cambié por ti Yes, yeah, yeah. Que pasamos juntos, se vuelve aburrido. Me dijeron todo, pero no aprendí a escuchar. Estaba drogado con tu droga para ver la realidad. La calidad estaba medio raro. Las letras, medio raro, no? Por ti, todo que sí. El último tema ¿Qué es lo que dice, no? Drill Está bueno Está bueno yo se lo dije a él Para un videoclip En un bar Todo borracho Diciendo Cambie Por ti Buenísimo Y acá estaría los links Y todo lo mismo Ya no estoy en el lyrics Porque no hay videolips Pero, pero nada Acá están los tres temas de Tito 17 Ahora el jueves Dos días El... El 8, el 8 de septiembre Va a sacar un nuevo tema eh, A ese no sé si lo vamos a reaccionar o no Porque no sería una reacción tampoco <risa> Pero, pero nada eh, Nada, hasta acá el video de hoy eh, Acuérdense, a ver Vamos a agrandar la cámara <risa> Bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Estas fueron las canciones de y siete. recordá si querés que reaccione a tu tema, déjalo acá en los comentarios y nada